En página meramente política les contamos que no se ha admitido a trámite la moción de censura presentada en Villanueva de Alcorón. La moción de censura de Villanueva de Alcorón no ha sido admitida a trámite, así lo aseguran los propios concejales que la promovieron en un comunicado a los medios de comunicación. Aseguran que no incluye todas las garantías formales al no tener la mayoría necesaria en incorporar la aceptación expresa del candidato. Los concejales denuncian que desde el inicio de la legislatura, desde la secretaría, se les ha negado por orden del alcalde la información sobre la gestión económica y presupuestaria. Por eso plantearon la moción de censura, por la falta de comunicación y transparencia con respecto a la gestión del alcalde y por la falta de aprobación de los ejercicios que van de 2017 a 2020. Ante la polémica generada con la presentación de la moción de censura, los concejales que la presentaron quieren manifestar su compromiso con los vecinos y su bienestar y esperan que se pueda volver a la normalidad pronto para conseguir una buena gestión en el Ayuntamiento y el beneficio del municipio de Villanueva de Alcorón.